Certul es el software de Aenor que facilita la digitalización de procesos y sistemas. Ahora está disponible como servicio en cloud, permitiendo que sus usuarios puedan acceder desde cualquier lugar y dispositivo con conexión a Internet. Esta nueva prestación de Certul implica un importante ahorro de costes para los usuarios, que pueden utilizar el software sin realizar inversiones para la adquisición de licencias e infraestructuras informáticas. Además, cada organización puede elegir los servicios Certul Cloud que realmente va a utilizar. Certul aporta eficiencia a la gestión porque centraliza y estructura la información de los sistemas de gestión en una plataforma única. Permite automatizar flujos de trabajo. Facilita la toma de decisiones por su capacidad de transformar datos en información útil. Tres son los productos que componen la familia de soluciones de Certul. Zertool Compact, solución que resuelve necesidades básicas en la gestión de sistemas. Zertool Premium, que ofrece todas las funcionalidades necesarias para ayudar a las organizaciones a implantar, mantener y mejorar sus sistemas de gestión de manera eficiente. Y ahora se ha desarrollado Zertool Check. Zertool Check facilita los procesos de evaluación de la conformidad. Esta herramienta permite automatizar pues, auditorías, controles, inspecciones que la empresa realiza sobre su propia organización o sobre otras partes eh, como proveedores, clientes, etc. Para conocer mejor Certul, solicite una demo y presupuesto en la web de AENOR.